Ubaea chilensis. Bale es la única especie viviente del género monotípico Ubaea, que se incluye dentro de la familia Arecaceae. Distribución y hábitat. Es nativa del suroeste de América del Sur, donde es endémica en una pequeña área de Chile central, entre los 30 y los 35 grados, correspondiente a la región de Coquimbo región de Valparaíso, donde es más abundante, región metropolitana de Santiago, región de Ojins y en la provincia de Curicó, región del Maule, cuyo clima es mediterráneo con estación seca prolongada. Existía otra palma de este género en la isla de Rapa Nui o isla de Pascua, pero lamentablemente se considera extinta. Descripción. La palma chilena es una palmera muy impresionante, siendo la más corpulenta de ellas, alcanzando alturas de 30 metros, con un grueso tronco compuesto de fibras de hasta 1.3 metros de diámetro en la base, generalmente más angosto hacia arriba y de corteza lisa. Es de crecimiento muy lento, tan lento que la sola germinación de su semilla puede durar meses o o incluso años. Las hojas son de forma de pluma, pineadas, de 3 a 5 metros de longitud. Puede tolerar heladas de hasta 18 grados centígrados y está a más de 40 grados centígrados. Algunas de sus raíces salen en busca de aguas hasta 20 metros o más, resistiendo fuertes sequías en su edad o adulta, convirtiéndola en una de las especies de palmeras más resistentes y australes del mundo. En la actualidad se le encuentra en su ambiente natural en cerros cercanos al litoral, como en los alrededores de Valparaíso, destacando en los palmares de Ocoa, el Parque Nacional La Campana, y en el Co calan 35.000 ejemplares contabilizados en la época de los 80. Hoy las estimaciones son ampliamente superiores en la comuna de Las Cabras, en la región de O'Higgins, Se encuentra protegida bajo el decreto ley número 701 de 1974, que establece que la tala o explotación debe ejecutarse según un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Hoy en día, bajo la ley del bosque nativo, se prohíbe la tela de la palma para cualquier índole, incluso productiva, por lo que desde el año 2007 ninguna palma es derribada para la producción de la miel de palma, Esta se extrae actualmente de pie, mediante el lento goteo de una poda entre sus hojas que le permite seguir viviendo. Su fruto se llama coquito y es utilizado en confitería y como ingrediente de la tradicional miel de palma, que es un almíbar o savia dulce. tradicional chileno a base de jugo de coquitos, savia de palma y azúcares, utilizado principalmente en postres o con fruta. Sus hojas también fueron ampliamente utilizadas en la antigüedad para construcciones habitacionales junto al adobe. También era utilizada para techumbres y artesanías, tejiendo sus ramas para elaborar sombreros y decoraciones. Para las artesanías también se utilizaban las cáscaras de sus coquitos, confesionando anillos, pipas y otros adornos pequeños. Para extraer la savia de la palma y elaborar su miel, antiguamente se talaba la planta sin regulación, lo cual se realizaba de manera artesanal por cualquier persona que quisiese obtener su miel, lo cual tuvo gran repercusión en sus poblaciones hasta Centenares de años atrás, esto en conjunto con el crecimiento urbano, la falta de regulación de la especie y las plantas papeleras de la época, ya que de la palma también es posible elaborar papel, colaborado con un agua fuerte disminución de la palma chilena en aquella época, la cual, debido a su lento crecimiento y poca conciencia de la época, repercute hasta el día de hoy, particularmente en zonas que han quedado despobladas de palmas. Cabe destacar que los únicos dos palmares productivos de miel de palma son justamente los palmares más grandes y mejor conservados de huaedas chilensis, descartando el hecho de que la elaboración de miel de palma de manera industrial haya sido la causante de dicha disminución. Desde los años 80, CONAF reguló la extracción de su savia de manera sustentable a través de planes de manejo, plantando palmas alrededor de cada palma volteada, lo que multiplicaría a la población considerablemente con una rotación de 40 años edad promedio para su extracción. En la actualidad, debido a la ley del bosque nativo, está prohibida su tala, incluso para fines productivos. Desde el año 2008, que sus aves extrae exclusivamente por el goteo de una minuciosa poda entre sus hojas, sin derribar la palma la cual continúa su crecimiento normal luego de, del proceso y se continúa multiplicando significativamente en el sector productivo. Sexta región, labor sustentada gracias a la venta de su miel. Esta nueva forma de extracción de savia, junto a la considerable multiplicación de la palma chilena en el sector, ha contribuido a que la palma chilena no haya sido declarada en estado de extinción en el año 2017 siendo considerada sustentable, protegida y quedando calificada como especie vulnerable en la última convención de clasificación de especies de la palma chilena. En el Perú el fruto se le denomina Poquito chileno, y es utilizado en postres tradicionales como el ranfañote o el arroz sambito. <risa> Problemáticas actuales. En la actualidad es centro de la extracción de medidas de semillas para la venta en mercados asiáticos, en las que se considera como afrodisíaca, por lo que se prohibió la extracción de semillas desde el Parque Nacional de la Campana en 1917. En la naturaleza la regeneración natural es casi nula debido principalmente a la intervención humana, y saqueo de coquitos en lugares de acceso público. Adicionalmente, la presencia de conejos y grandes cantidades de animales de pastoreo puede afectar las nuevas germinaciones en crecimiento. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.